Hola, buenas tardes a todos, a todas. Eh, en primer lugar, disculpadas porque llegó por esta tarde, sé que estuve demorando el inicio. También tuve un problema con la fecha primera de la presentación, así que estuve componiendo el inicio, lo mío es penoso desde el punto de vista de la agenda. Eh, en segundo lugar, agradecer la, la invitación, eh, la invitación de la que lo tiene no sabía que era el estar de aquí a presentar esta obra siempre para los que trabajamos en el campo educativo que, que colegas eh, que hace mucho tiempo que están trabajando sobre temas que no son necesariamente los mismos temas que en mi caso yo trabajo nos, nos inviten a esta clase de presentación esta especie de lectura privilegiada de una obra que acaba de salir es algo muy, muy grato y también muy exigente como se pueden imaginar eh, yo pensaba Hacer una pequeña referencia al momento en el que nos encontramos porque yo no sé ustedes, pero me cuesta bastante saberme de, de, de, de, de la situación digamos. yo empecé a leer este libro hace unos cuantos días y mi ánimo ha ido cambiando a medida que, que pasaron los días no por el libro, sino por el momento en el que, en el que nos encontramos eh, y, y quiero hacer dos referencias al momento en que nos encontramos el primero es en sintonía con con la observación del Secretario de Investigación la importancia que ha tenido en todos estos años y también por supuesto en años anteriores pero me quiero referir particularmente eh, a los últimos años la importancia que ha tenido que en las universidades públicas haya sostenido el esfuerzo de investigación el esfuerzo de publicación el esfuerzo de eh, contribuir con la producción de conocimiento algo que probablemente ninguna otra agencia del Estado pueda hacer como la Universidad Pública, que es a iluminar la comprensión de ciertos problemas, dar algunas pistas de, de, de por dónde podrían venir algunas respuestas, en este caso de la política educativa. Esto fue un año muy complejo para la investigación en ciencia y técnica y en el caso del, del programa de Economía, Educación y Trabajo, que tienen muchísimos años trabajando en esta facultad, esa acumulación es, es clave para poder producir cosas. Entonces, cuando las políticas producen discontinuidad, cuando las políticas interrumpen la posibilidad de que la gente tenga becas, se forme, doctores, ingrese a carrera, progrese y demás, no se resuelve muy, muy fácilmente ese, ese corte que se produce. Así que, de alguna manera, compartir con ustedes que este momento me, me, me produce cierta resonancia con, con la importancia que tiene, eh, bueno, que los equipos se sostengan en el tiempo y que puedan producir sin las incertidumbres a las que periódicamente nos, nos somete la, la política. La otra cosa que quiero compartir en relación con el momento, es que yo leía el libro, en, como les digo, en, en tonos muy distintos, en, en el propio tono de respuesta a lo que está pasando en el contexto. En un momento dado pensaba, bueno, es un libro para pensar cómo vamos a diseñar políticas para el futuro, porque algunas de las cosas que se señalan en el libro, y luego voy a volver, se puede predicar también de otros sectores de la política educativa pública, por ejemplo, la superposición de ofertas, por ejemplo, el hecho de que esa superposición empuja a los actores locales, a ser ellos los que traten de darle coherencia a lo que en la propia política eh, aparentemente no lo tiene. Entonces al principio pensaba que esto es una, una suerte de, de, de pista interesante de algunas cosas a tener en cuenta para el planeamiento de la política pública en los años que se vienen y después me fue cambiando un poco la, el espíritu porque una de las cosas que señala el, el libro, una de las cosas que señala la investigación es bueno, no alcanza con los fondos que se están destinando eh, a la educación de jóvenes y adultos tanto al cumplimiento de los niveles obligatorios como a la formación para el trabajo el libro eh, arriesga alguna, alguna cifra acerca del porcentaje en el que deberían producirse los incrementos y yo miro el año en el que nos encontramos y me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? No? ¿cómo vamos a hacer para, para resolver esta situación que si no era suficiente hasta ahora insisto este, con el señalamiento que hace el equipo acerca de lo que se requiere para, para, para mejorar la capacidad estatal de cumplimiento simplemente eso, bueno, me parece que, que para adelante tenemos un, un problema muy muy, muy significativo Lidia en su intervención ya destacó algunos conceptos yo quiero retomar algunos de ellos ella decía que el, el libro es un aporte conceptual un aporte metodológico que también es un aporte empírico ¿no? respecto de una cantidad de, de, de hallazgos que vuelvo a decir son consonantes con, con otros hallazgos pero iluminan algunos problemas que tiene la, la política pública en su, en su articulación eh, local eh, por ejemplo, una tipificación que se hace en un momento determinado que se retoma en el, en el epílogo acerca de grupos de escuelas de acuerdo con los recursos con los que cuentan eh, las características de las instalaciones que tienen para poder prestar educación eh, la proveniencia social y los recursos de los propios asistentes a, a las instituciones eh, digo, digo para hablar de aportes concretos en términos de producción empírica que que realiza el equipo de investigación a través de, de este trabajo. Y hablaba del concepto de deuda social, también esta idea de distribución ilusoria de la, de la educación. A mí esta idea me gustó mucho, es una idea un poco fuerte, pero, pero es interesante y provocadora para pensar. ¿no? Esta idea nuestra, y que muchas veces en la medida en que en efecto aparecen auxiliaciones en la oferta educativa y se mueven levemente algunas cifras de asistencia, participación escolar, inclusive un poquito las tasas de egreso, nos parece que se va avanzando hacia la concreción del derecho a la educación, cuando en verdad lo que también muestra el trabajo es que sí, hay avances, pero en esos avances se mantienen ciertos patrones de producción de desigualdad que evidentemente hemos tenido muchas limitaciones para poder eh, modificar y conmover a través de la, de la política. Ligue también mencionaba la noción de efecto de lugar. Yo creo que uno de los aportes eh, significativos de la obra es justamente esta mirada territorial. Yo trabajo en una universidad donde la cuestión territorial está muy presente en el modo de hacer eh, investigación. Trabajo en esta, yo también trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde esta mirada está muy presente y nosotros mismos en, en nuestros equipos de investigación hemos intentado, en más de una oportunidad, darle a lo territorial un peso que no sea la mera localización del fenómeno. ¿No? Muchas veces en la educación sí, se localiza el fenómeno, pero eso no significa que los datos del territorio ingresen al tipo de producción y al tipo, de, al tipo de, de explicación que se genera. Por ejemplo, solemos pensar que. Eh, el ámbito urbano en razón de la concentración en, en el territorio de las agencias del Estado debería ser en principio un ámbito donde sea más fácil producir convergencia de la acción estatal que en, en, en lo que aporta la obra eh, parece ser un aspecto muy clave del cumplimiento de los derechos que no logra completarse en las políticas y en verdad las investigaciones que se sitúan en el territorio urbano muestran que esa aparente proximidad espacial de las agencias del Estado no logra resolver un problema que es anterior que es que la acción especializada del Estado eh, actúa separadamente eh, pueden estar en el mismo territorio y no converger en su accionar aquellas agencias del Estado que deberían converger cuando la falta de cumplimiento del derecho a la educación se asocia, como muchas veces se asocia, a la falta de cumplimiento de otros derechos, ¿no? Entonces me parece que esta incorporación de la, de la mirada territorial, la descripción de los circuitos de instituciones que, que se realizan, además es un aspecto eh, significativo del, del, del trabajo. Es un trabajo súper ordenado, ¿no? hace mucho tiempo que no veo un texto tan súper, súper ordenado, que dice, a hacer esto? Lo hace, después lo retoma, este, con lo cual... Podrían entrarle por muchos lados, pero en todo caso entren por, por la primera parte de su plantea el problema, vayan al objetivo donde se hace una muy buena sistematización de lo logrado y después se puede entrar a cualquier capítulo a, a profundizar. Sobre las, las, algo así como las cosas que nos quedan para el futuro, entren de lo que, de lo que planteaba al principio, ¿no? Un, un texto que llega en un momento donde quizás eh, vuelva a cobrar el, el lugar, que perdió en la política pública la preocupación por el cumplimiento de los derechos eh, en un contexto como, como el que nos encontramos eh, yo quería subrayar básicamente tres cosas que ya dije pero que son parte de, de lo que yo creo que nos ha faltado en, en, en etapas anteriores y deberíamos cuidar mejor en, en, en la etapa que se viene la primera es la, la falta de planificación la falta de planificación conjunta de la política pública estando diciendo que la política educativa no estuvo planificada, la política social no estuvo planificada, pero sí que faltó en todo caso planificación conjunta. Ese es un déficit que tenemos en nuestras capacidades estatales que habrá que ver cómo podemos contribuir a, a, a sobrellevarlo. ¿no? no diría que por lo mismo, pero sumado a la falta de planificación, después la falta de articulación local, a lo que ya me, me referí, esta falta de articulación local, se hace sentir muchísimo cuando de lo que estamos hablando es del movimiento de derechos y de poblaciones vulnerabilizadas ¿no? donde probablemente no haya otros recursos para reponer lo que el Estado no, no pone en juego en el, en el territorio eh, y en tercer lugar esta sobrecarga de los actores locales ya bastante de los directores de los establecimientos educativos ¿no? la sobrecarga de los actores locales cuando tienen que ser ellos los que resuelvan eh, aquello que la planificación estatal y la articulación local de las agencias del Estado no, no resuelve. Cuando las cosas son así, todo se hace muy dependiente de la capacidad de los equipos directivos para resolver eh, localmente y el texto muestra bien eh, bueno, cómo hay eh, establecimientos, e instituciones que, que encuentran el modo de aprovechar todos los recursos que se plantean y en cambio establecimientos, e instituciones que tienen eh, muchas más dificultades, no solamente de... de de accesibilidad física a las agencias del Estado sino inclusive del tipo de conocimiento que hace falta para para, para poder presentar un proyecto, que el proyecto sea elegible contar este, entonces con, con, con el financiamiento que viene asociado a, a estas cosas bueno, por mi parte esto es lo que quería, que, lo que quería comentar creo que hay unos aprendizajes aquí para, para compartir eh, para quienes nos ocupamos quizás de, de, de, de otros eh, asuntos dentro del educativo yo estoy más atenta por ejemplo a la educación secundaria común y a la educación de jóvenes y adultos, pero creo que en educación secundaria llamada común se ven muchas, muchas de las eh, cuestiones que se señalan en esta obra, así que nuevamente bueno agradecerle la, la invitación eh, invitar a todos a todas a, bueno, a entrarle al libro, vuelvo a decir es súper ordenado así que puede hacerse una aventura que sea inicio, fin y cualquier capítulo de Gracias.